¿Qué dice? que cantan ustedes mejor. Vamos ya con ahora, hermana, si se levanta. Romero. Que ¿Qué dice, Cristo viene y luego que a ¡Ya! de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 también por un cantito. Quisiera que todos entráramos en esa comunicación para recibir la palabra con la palabra. ¡Gloria a Dios! Y digo, Padre, ¿por qué me pones estas pruebas si yo no soy nada? ¿Qué puedo hacer yo más que consolar y transmitir la poca fuerza que yo tengo? Y cuando yo esté caído, alguno también a mí me permite. Pero Padre, ¿por qué me pones estas pruebas? Y si me las pones porque qué nos realidad eso que todos esperamos? Pero el Señor dice que tenemos que creer, no por los ojos, sino por la fe. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Hoy voy a leer un poco, voy a pasar unos capítulos en Ezequiel 3 y dice.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 en mi boca dulce como la miel alabado sea Dios aquí nos está diciendo el profeta que para predicar la palabra de Dios tenemos que comerla de en nuestro estómago y hacerla dulce para transmitirla a los demás eso es lo primero que tenemos que hacer aquellos que predican la palabra de Dios Comerla, comer ese rollo que es la palabra de Dios. Pero comerlo entero. Y si alguna cosa no entendemos, la digestión de la palabra.